es una carrera hermosa, una carrera apasionante y una carrera que tiene una muy amplia salida laboral. Nosotros los licenciamos en odontología tenemos las herramientas para desarrollarnos tanto en la parte privada como en la parte académica y en la parte gubernamental también. Fui a estudiar a la facultad en Gualeguaychú. Cuando me recibí me volví a mi ciudad natal. Hace 15 años que estoy como jefe del departamento de odontología de la Municipalidad de Río Tercero. Desde hace casi 10 años me desempeño como gerente de planta de una empresa y nos dedicamos a la elaboración de productos desinfectantes para agua de consumo humano y también la elaboración de productos desinfectantes para superficies y ambientes. Empecé trabajando en Pymes, entré en una empresa de la ciudad de Campana que se dedicaba al congelado de frutas y verduras, ahí eh, armé el laboratorio de microbiología y fisicoquímica. Ya ahí fui a una empresa más grande, como es PepsiCo. Una breve estadía en la empresa Bonafide, la Chocolatería. Actualmente estoy ahora en Swift, trabajando en la industria cárnica, en el florífico. Desde que finalicé mis estudios trabajo en las camelias una de las principales avícolas de la República Argentina. Actualmente soy gerente de la planta procesadora de aves y su planta de rendering. En esta planta de más de 600 personas, algunas de mis responsabilidades son el manejo integral de la producción con sus costos, sus rendimientos, también la interacción con diferentes áreas de la empresa como son calidad, ingeniería, compras, comercio interno, comercio externo. Y la licenciatura me abrió mucho la cabeza en lo que es control de alimentos. Estoy orgulloso de haber estudiado la carrera, estoy muy feliz y muy contento de haber vivido en Hualeguaychú y después volver a mi ciudad natal. Y gracias a la pluralidad de nuestra carrera, más la impronta que le podamos poner, nos permite lograr todo aquello lo que nos propongamos. La licenciatura en bromatología, más una impronta que le podamos poner cada uno de nosotros, hace que sea... Un combo perfecto para desarrollar esta actividad. Es una carrera muy abierta y recuerden que el rubro alimento no se va a terminar nunca, entonces cada vez va a requerir más de estos, de estos profesionales. Estoy muy agradecido a la carrera que, que elegí, espero que elijan la licenciatura el en bromatología. Así que los invitamos a que la conozcan, se interioricen y vengan a estudiar bromatología en la ciudad de Gualeguaychú.